¿Qué pasa, pues ahora? Soy que estamos de vuelta con una nueva guía vídeo de Ion. Hoy tengo que dar las gracias a Carlos San Izquierdo. O Carlos San Izquierdo, si sí, le he dicho veces, por su eh, gran aporte. Ya me lo dijo hace tiempo, pero tenía mi duda y hoy le he podido comprobar. Eh, gracias a él tenemos a ion Na en español. Os voy a decir cómo poner Ion América en español el texto, las voces no. El texto, todo en español. Fácil y encima eh, cada vez que se actualice, ¿vale? No os va a detectar el cambio. Porque eh, no vamos a cambiar nada. Vamos a añadir. El archivo en español, ¿cómo? bueno, pues el enlace lo tenía abajo. La información del vídeo es un enlace de mediafire. os bajáis el Spanish .pack, que estáis aquí viendo. Lo copiáis lo copiáis por si lo perdéis. Que no, si cortáis, pegáis y luego borréis el ion. Pues bueno, lo corta lo, lo copiáis. Ya sabéis, control C o segundo botón copiar. Vale, no tiene más historia. Como ya lo copiar, pues no me dice copiar nos vamos a, nuestro, a nuestra carpeta de Ion América, nos vamos a L10N ENU DATA y aquí lo pegamos ¿vale? Al, aquí lo pegamos no vamos a sustituir nada parece increíble sí. no vamos a sustituir nada automáticamente el juego va a detectar la carpeta Spanish y la va a usar automáticamente yo por si acaso hacer esto también nos vamos al launch de ion vale aquí elegís español vale lo vamos a loguear voy a voy a loguearme un segundín que me logue vamos a ver Y ahora aquí os vais a configuración idioma y elegís español nuevamente por si acaso es decir esto es para poner el launch en español y creo que al hacer esto detecta el spanish pack ¿Qué ocurre con esto y según mi hipótesis según mis teorías esto quiere decir que el launch americano está programado para detectar un archivo llamado Spanish.pack Es decir, si el juego pilla esto sin cambiar nada Es porque en su programación está programado en su código Para que al poner el Spanish.pack automáticamente se traduzca Bien, os lo voy a demostrar Vamos a entrar al juego y vamos a ver si el juego Se ha puesto en español Corto y cuando nos tengo dentro o lo muestro Bueno, pues ya me he logueado Ya he entrado, vale Y aquí tenéis El ION América Uy, tengo el volumen de El Ion América Totalmente en español El volumen del juego lo tengo Bajado, vale, así que no vaya para escuchar Mirad Campaña, todo, todo es ¿eh? todo en español, todo en puro y duro español, hasta lo, hasta, hasta lo ítem. Si le doy a P, mira, este new, este me, me conoce seguro. Nux, si le damos a la Q, veis todo. El... Esto que hace pasa, no sé, pero le suele pasar cuando traducimos veis ¿vale? es un pequeño bug que tiene, pero que sale cuando se suele traducir al cliente, no sé por qué. doy cuenta, ¿veis? ¿vale? Bueno, si esto no molesta, no sé si tiene que ver con la propia resolución del juego. Aunque siempre va a cambiar lo que es la, la, la propia resolución del juego, a ver si eso eh, corrige. Este bus, esperamos, si no, molestan... Y sí, ya razón, eh, la cadena ya se tiene la 5.8. ¿Cuál es lo único malo? ¿Cuál es lo único malo que hay al traducir el en América al español? Porque si yo ahora me pongo a hablar con Nux, por ejemplo, y le hago una pregunta, Ahora eh, eh, tú, aquí queda el Samo. Y le hago una, una, una pregunta a Melija o a Nux sobre: Oye, ¿con ¿dónde consigo la, el espadón de Baniano evan, de, de la patrulla de élite? Y él no tiene no en inglés, pues no va a tener ni puta idea de, la que, de qué es de que estamos hablando. O si hablamos con un Giri, porque yo, por con un Giri, con americano, pues yo solo hablo mucho, yo hablo inglés escrito y leído, he hablado su malo pronunciado, ya lo sabéis. Si yo quiero hablar con alguien de aquí, para pues, tener cliente en español, no voy a poder preguntarle por una ubicación o por algo. ¿Vale? Como veis, aquí está todo en perfecto, en perfecto español de Gamia Forge. Es el único inconveniente, el poder, digamos, hablar con los demás jugadores si no tuvieran el cliente en español. Pero bueno, es una pequeña cosa mala, pero podemos tener el cliente en español. Ya veis, tener cliente en español es muy fácil. Es muy fácil tener cliente en español. Y bueno, eh, sin más, pues ya sabéis. que esto, pues, es la misma historia. Y por aquí será seguramente. Mi mi amigo, mi amigo Kira Samu. Aquí también es que hicieron que me han baneado y se conectó hace 22 días. Pues sí, cuando me ya no puedo entrar, vamos que apoya. En fin, lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, un fuerte like, compartir el vídeo y gracias a Carlos Sanz Izquierdo por su gran aporte. Recordad que también podéis traducir el ION ruso, tenéis un vídeo. Es muy fácil también. Y cuando ion NEA esté en la 6.0 o en la 6.2 también tendréis un vídeo de cómo traducirlo. Así no podrás, así no tendréis inconveniente en jugar en Ion américa por el inglés. Ahora podéis ponerlo perfectamente en español. Sin más, soy Kile. Gracias por haber estado ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Y no tenía que decir tabay. Bueno, no dice nada. Buena, era... buena, Javier, A ver, a ver, a ver. Buena, hello, buena, hello. Tampoco dice hello, tampoco dice nada. Ahora sí, ahora sí. ¡Ah! Toma por el culo. ¡Ah, adiós!